Hola, hola, buenos nosotros aquí somos comentando un día más en la taberna Y hoy volvemos con Total World Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 22 de esta serie el de la campaña de los enanos Así que, por lo que nos queda, bueno, estamos revisando condiciones de victoria y demás Y viendo el mapa, ¿vale? O sea, viendo el mapa nos queda erradicar a los pieles verdes de esta región O sea, tumbamos este ejército de aquí y reventamos esto Y luego nos queda barrer con este segundo ejército que tenemos aquí Hacia abajo, pum, pum, pum, pum. Irán cayendo los bastiones orcos y probablemente no tardemos en reventar la facción. Entonces, una vez tengamos eso, nos quedará subir hacia el norte y apoyar. Bueno, aquí tenemos un par de regiones que tenemos que conquistar nosotros. Pero aquí arriba, en, la... en las montañas del fin del mundo, aquí hay un par de... De ciudades enanas que tenemos que recuperar. Entonces, volviendo al trapo. Sin perder más, más. Bueno, sin perder momento. Vamos a añadirnos aquí. Sí, nos incorporamos. Y ahora vamos a asediar. Vale, a otra resolución. <risa> Apañado. Hemos perdido 17 unidades. Vale. Oye, perfecto. Ocupamos. Venga. Ahí está, las montañas nubladas para nosotros. Oh, y encima podemos subir a este buen señor al nivel 7. Vale, vamos a meterle autoritario y en el siguiente turno creo que ya podremos tener el campeón. Si no me equivoco. ¡No! ¡Oh, no, ya podíamos ponerlo este turno. Ah, no, no, no, creo que está, o sea, creo que está bien. Vale, montañas nubladas Pues vamos a mejorar las montañas nubladas Sí Al 3 no ¿Qué vamos a poder poner aquí? Oh, wow. tienda del cantero Mármol Vale, me lo quedo Y además aquí tenemos Producción Vale, vamos a meter aquí Ah, no, ¿dónde está? Aquí No, esto lo vamos a meter en la ciudad Aquí vamos a meter Vale, el refactorio Me parece correcto Además Aquí que podemos añadir Vale, vamos a poner aquí el campo de cebada Es que ya tenemos uno en la capital uh, Vale, el fabricante de baratijas Que siempre nos viene perfecto Vale, y de momento vamos a dejar esto así Porque esta región está un poco Dejada en la mano de Dios No, pero tampoco nos interesa Vamos a hacer eh, excedente de población para poder Meterlo aquí Y listo Vale, aquí en esta otra región Vale el fabricante de baratijas, sí. Además, qué vamos a añadir. Refactorio ya tenemos. Vale, este no me parece mal. Un, el almacén comercial. No, no, no, no. A ver, dineros. Vale, vamos a meter el salón del gremio y ya con eso no tenemos dinero para nada más. Entonces, vale, camino subterráneo hacia el norte con Zorgrim y vamos para allá. Ahora bien, aquí. ¿Tenemos algo que subir? No. Perfecto. Pues nos movemos. Camino subterráneo. Bueno, tampoco... Tampoco varía mucho, ¿eh? Vale, aquí. En la región enemiga. ¿Podemos disfugurar a este señor? Sí, porque aún le queda movimiento. Vale, a ver si podemos rascar y llegar aquí y asesinar a alguien antes de entrar en combate. Que no me parecería mal. En, vale, entonces, tal y como estamos... Vamos a dejar aquí a nuestro señor que... Vale, sí, con un turno está perfecto y nos movemos. Vale, pues siguiente. Vamos vamos a darle cañita. Vamos a darle cañita al Clan Angrund. A ver, ¿qué ocurre? Nos van a pedir la paz. No, no puedo. No puedo. Es que esto, o sea, está mejorando. Está mejorando a pesar de que estamos en guerra, ¿Sabes? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Este ejército piel verde! ¡Ese ejército piel verde! ¡Qué miedo! ¡No puedo! Oh. ¡Vale! ¡Orden público! ¡Perfecto! Las montañas nubladas. Vale, vamos a mejorar esto sí o sí. La cantera de mármol. Vale, el... De este baratijas Es que cada turno saco una barbaridad de dinero Salones del gremio Ah, bueno, barracón del clan Aquí, ¿qué queremos mejorar? Ah, no, no, esta es la misma región, perdón Vale, las baratijas a nivel 3 Sí Vale, vamos a meter también Aquí ya hay un refactorio ¿Qué más quiero añadir? Es que no tengo más cosas que añadir los acuerdos comerciales. Pero es que ya lo tengo al 2. Y aquí ya tengo el fabricante de baratijas. Nunca está de más, ¿no? El orden público, supongo. Vale, y ya no tenemos nada. Ok, pues nos movemos. Uh, a ver, aquí tenemos para mejorar. Vale, busca enemigos. Velocidad y vigor. Perfecto. Vale, ahora, movimiento subterráneo Vale, vamos a establecer diplomacia Con, a ver dónde están nuestros señores de Caracazul? Coordinación bélica con este ejército Perfecto, además Uy, aquí es que no se nos está girando eh el rango de fuerza Objetivo de coordinación bélica disponible. Vale. ¿Podemos meter coordinación bélica aquí? Sí. Venga, pues vamos a marcarlo. Perfecto. Cancelamos. Vale. Y... Aquí no llegamos. Vale, bueno, vale. Pues vamos a refugiarnos aquí. Y con este nuestro señor llegamos aquí. Ah, no tengo... No tengo dinero. Vale, al menos vamos a dejarlo aquí y ya está. El mina... Es que este ejército va a ser imparable para mí. Vamos a tener que desviar a Thorgrim allí. Vale, pues vamos a desviar a Thorgrim para allá. Así, ah, porque este señor... Los de Caracazul no tienen más ejércitos en esa zona, ¿no? No tiene pinta. Vale, pues nada. Siguiente turno. Vamos a... Por lo menos, por lo menos, ya tenemos información de qué es lo que tienen. Autoresolución. Vale, derrota decisiva. No, o sea, no íbamos a poder hacer nada contra esas bestias. Y vale, ya se están moviendo a las minas de piedra magma. A, minas de piedra amarga. Vale. Baraca azul, caraca azul. Venga, muévanse, muévanse. Vale, hemos perdido el asentamiento. Dañar el edificio fracaso. Agravio disponible. Uh. Captura y ocupa el siguiente asentamiento. Vamos a ello. Vale, un. Uh, el agravio de los mancillados enanos. Derrota a tres ejércitos o guarniciones de uh, raza no muerta. Ante la furiosa mira de Zungi, inocentes Daku y que viajaban por Stirland han sido interceptados y asesinados por los Zungas de Von quienes han alzado sus cuerpos y los han obligado a realizar una terrible parodia, una representación de la farsa teatral de Jaeger, el Peinabarbas de Stouthearth y la esposa de los Tlandés. Un terrible agravio, dada la miserable calidad de la obra y porque los Von pagarán con, su, por, con sus cabezas. Pues sí, me, a ver, me ha parecido feo. Me ha parecido muy feo daño. Oh, vale, ya tenemos aquí el salón de juramentos. Perfecto. Pero no tenemos dinero para nada más. No. Vale, nos vamos a continuar movilizando. Vale. A ver. ¿Lo podemos matar? ¿Qué probabilidad hay? Un 26. Espérate. Aquí, ¿qué probabilidad hay? Un 28. ¿Hay aquí más probabilidad? Pues vamos, para adelante. A ver qué sale. ¡Éxito! ¡Bien! Capacidad de movimiento. ¡Buah! Perfecto, un 10%. Y lo mejoramos ahora. ¿Qué les vamos a poner? Vale, golpear las runas para que tenga más rápido esta. El de daño por poder de penetración. Perfecto. Ojo, apoyo pues las habilidades seleccionadas Han hecho a este personaje eficaz A la hora de apoyar al resto de su ejército Vale, pues ahora lo tendremos que añadir Bueno Deberíamos poder trasladarlo Y añadirlo a un A una zona Me da igual si se quedan con esta Con la ciudadela Yo al fin y al cabo Lo que quiero es que se limpie todo eso es que, vale, estamos llegando a Zorgrim hacia allá. Bueno, a Zorgrim ya lo tenemos allí. Vale, pues vamos a llevar este ejército hacia el norte. Vale, eso es. Aquí tenemos cosas que... Oye, qué música más épica, ¿no? Aquí en este momento. Vale, no tenemos dinero para meter nada. Vale, la mente de Balaya. Ah, vale, aquí es donde estábamos mirando esta región. Karagdron que tiene. Oh, aquí ya lo tengo. Perfecto. Uy, aquí tenemos La cabaña del leñador que no la teníamos puesta Vale ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale, esto ya está todo perfecto Ok Dios ¿cuán... Uf, Cuántas tribus hay aquí Vale, pues nada En algún momento tendremos que ir hacia la zona norte Y ayudar a nuestros amigos Vale Vale, vale, vale Bueno, tenemos dos agravios nuevos activos Perfecto, ok Finalizamos turno. Y continuamos. Mucho movimiento, mucho movimiento. O sea, ahora hay que liberar muchas. Muchos frentes. Condes vampiro. No, no quiero nada contigo. Voy a ir ahora a partir del cráneo. Bonkastein, Vale. Vamos a necesitar fuego para contrarrestar los Condes Vampiro. ¡Ojo! Unas noticias terribles, mi señor Crece el rumor sobre un oscuro poder uh. emergente en los desiertos del norte Ostras. Los ejércitos del caos están en marcha Planean invadir el mundo de los mortales de nuevo Prepara bien tus defensas olol, olol, olol, Las fuerzas olol. del caos no se detendrán ante nada Con tal de traer la destrucción wow. Vale Malas noticias llegan desde el norte. Los tentáculos del caos se retuercen y se extienden desde esos desiertos malditos, mantillando la tierra y sembrando la discordia. Sus corruptas fuerzas se hacen más fuertes y ahora sus agentes están lejos, extendiendo la maligna corrupción de sus maléficos dioses. Justo tras ellos van los heraldos de la tormenta que se avecina. Bandas de saqueadores guerreros, lideradas por los señores del caos más fanáticos, deseosos de traer la destrucción en nombre de los poderosos de los poderes ruinosos y mientras tanto más y más guerreros acuden hasta un lugar de los desiertos del caos un nexo de poder que trasciende las pequeñas rivalidades y los incita a unirse a la gigantesca horda llega la destrucción y la única esperanza que queda es la de la fuerza vale oh en el ejército de Thorgrim, capaz serás un tributo orden público No, no, no. Vamos a pagar el tributo y a volar. Vale, ahora bien. ¿Dónde está nuestro segundo ejército que hay por ahí? Vale, vamos a mejorar esto a nivel 3. Vamos a mejorar esto, el barracón, a nivel 2. Vamos a llevar este ejército un poquito más al norte. Sí, el lamento de Balaya le podemos ubicar alguna cosa útil para nosotros. No. Bueno, en esta región no tenemos nada de reclutamiento. Vale, no vamos a poder entrar ahí el asedio porque necesitamos efectuar. No se va a poder unir tú. Asesinar 28%. Y aquí. 28 A bloquear magia no, no, no, no Espérate Tengo aquí Vale, el señor del clan Lo voy a sacar de aquí Vale, y me lo voy a traer hacia allá Hacia esta zona Ahora, además Vale, vamos a tratar de asesinar esto Con un 28% de probabilidad de que ocurra Fracaso Bueno, no pasa nada Nivel 5 Vale Buf, buf, buf, buf, buf, buf. Vale, vamos a meterle el golpear a las runas. Y vamos a movilizar. A Thorgrim, vale, y a este, el compañero. Por alguna razón no pudo ubicarse cerca. Vale, y ahora atacamos con Thorgrim. ¡Oh! Te marchaste. eh Vale, nada, perfecto. Así estamos apañados. Cerquita. Y listos para entrar en acción. Vale, ahora bien. ¿A este ejército ya lo hemos movilizado? Sí, sí, sí, sí. Vale, ¿qué más vamos a construir? Aquí no teníamos nada que construir. Vale, vamos a meter el de los acuerdos comerciales. No, refactorio no, porque ya hay tres. No puedo construir otro, otro fabricante de baratijas. <ríe> vale, perfecto. Así que nos vamos a quedar. Y siguiente turno, ¿sí? Vale. A ver esos pieles verdes, esténse quietos. Nosca. Es que el caos ya viene eh. O sea, el caos ya viene Miedo me da Actividad gente hostil eso salvaje Vienen los orcos, no los sofisticados Que emplean las fortalezas en las capturadas Sino los chicos más asilvestrados que pululan las tierras yermas del sur Si una horda nómada De orcos salvajes Su perpendenciero está cerca Y podría amenazar tus fuerzas Mejor que hagas algo con esa horda antes de que morco o Gorko, la lleves directamente a tu reino. ¿Qué son esta gente? Ah, no. Este es el carnicero. Vale, vamos a acudir al apoyo y atacamos. No nos da tiempo en un turno. ¿En serio? No llegamos en un turno. ¡Qué feo está todo esto! Bueno, y con que se acerque... ...en la ruta óptima... ...me... ...viene perfecto. Vale. Ahí no. Vale. ¿Qué más cosas hay para mejorar? Vale. Este lo vamos a subir a nivel 3. Sí. Este ejército... ...me lo voy a llevar. Vale, me lo traigo para acá... Y a ya me lo llevo hacia el norte. O sea, si no derroto este ejército ya, me lo llevo a Thorgrim hacia el norte y ya está. Además, aquí en la zona norte. Bueno, ¿podemos reclutarlo aquí? Porque me apetece sacar un maestro ingeniero. Hola, podemos sacar un montón. Vale, maestro ingeniero. ¿Qué puede hacer? Coste de construcción más barato. Uf, vamos a sacar a este hombre. ¿Qué acciones? A ver, ¿qué, qué tienes? Tipo, de recarga Reducido de la artillería ¡Dios! Esto puede ser una pasada Maestro de obras, prospector Saboteador Oye, pues está muy bien, ¿eh? Esto ha añadido un ejército Pues me gusta Me gusta Vale, Encaraza Carac. Turnos para excedente de producción 2. Y meteremos la fortaleza de nivel 5. Perfecto. Vale. Pues no vamos a tener. O no nos van a dejar tener combate, eh. Vale, pues nada. Siguiente turno, finalizamos. Porque no tenemos nada ahí a medias. Uf, los boncastings, eh. Y entre los condes vampiros y los boncasten están ahí. Que no sé si aguantarán ellos al caos o lo aguantarán mis compañeros enanos. Vale, ellos ya están perdiendo nada. Van a perder mucha fuerza. Unidos contra nosotros. Condes vampiros, nuestros enemigos han invitado a la tribu cuerno dentado. Será mala gente. Vale, ¿va a ser posible asesinarlo? Un 31%. Asaltar unidades. Asesinar. Vamos a probar. Acaso Vaya Que no llegamos, tío Pero, ¿cómo es posible? Y este Señor Enano Sí que llegará Dime que llegas Y me huyes y te remato, vale, va, y te simulo, bueno, te simulo no, vamos a disfrutar. Tenemos dos ejércitos, ¿Visto visto qué campo de batalla tendré que esperar a los refuerzos. Bueno, vamos a bueno, no, no, no, vamos a disfrutarla. Venga, y cerramos el capítulo disfrutando a lo grande. Va a ser maravilloso, tú. O sea, toda la línea ahí de. de. de guerreros, porque tiene. Ah, bueno. uff, espérate, porque tienen dos testas, eh. Dos catapultas. Hombre, yo creo que con mis atronadores, todos los ballesteros, los lanzagravios, los. los girocópteros. Vamos a pasar por encima. Literal, eh. Con los. Bueno, no sé si utilizarlos para reventar la caballería, al menos esta de goblins y los carros, y ya luego dirigirlos a por los lanzapiedras. No, no, no, no, voy a ir directo, o sea, voy a pegar la curva así, por el exterior, por aquí, o por donde sea que los tengan ubicado, para evitar los arqueros, y me dirigiré directamente a los lanzapiedras y un, y un girocóptero a un lanzapiedras y el otro al otro, y ya está, y así distribuyo los, los ataques y listo. Porque si no me van a reventar cosa mala Vale, vamos a hacer primero esta línea Uy, el grupo 1 Este lo vamos a añadir aquí Vale, además todo esto aquí grupo Y listo Vale, vamos a meter los lanzapiedras ¿Dónde están? Aquí detrás Y el otro ¿Dónde está? Ahí están, están todos ahí detrás Vale, vamos a ubicarlo El mapa es enorme Vamos a ubicarlo aquí Ah, no, es que no nos podemos ocultar en ningún sitio Vamos a ponerlo aquí, a los mineros Vale, el grupo 1 de ataque La primera línea Vale, sí, no me parece mal esto conforme salgan o sea es que los vamos a meter en un grupo todos vale para adelante luego de aquí a aquí más esto va en otro grupo y los vamos a meter ahí que se muevan para adelante vale y ahora esto Va a ser otro grupo que me los voy a traer para aquí. Y nada, directamente aquí. Vosotros aquí. Y vosotros aquí. Y esto va a ser otro grupo que me los voy a plantar aquí. Buah, lo peor es, es que. Es, lo que pasa es que ellos tienen la colina. Venga, vamos, vamos Cacha, cacha, cacha aquí ¡Ah! Y los helicópteros Ay, la llevan por aquí Buah, menos, menos, menos mal Que están atacándome el flanco, tú Vosotros aquí y vosotros aquí. ¡Oh! ¡La caballería, tú! ¿Vale? Perfecto. ¿Llegáis o okay, qué chicos? Buah. Supongo que problemas de que los enanos sean tan lentos. Grupo 6. Aquí. Venga, todos. Venga, helicópteros. Aquí. Vamos, vamos, vamos, vamos. El 2 que son los mineros. Venga, a batallar. Fu menudo follón, tú. Venga, me parece bien. Bombardear a aquellos. Vale, ¿podemos aguantar o cómo está la cosa? Vale, venga ahí, Thorgrim, cargando. Epa, chicos, volver al combate, vamos. Cuidado. Dios, qué masacre tú. Venga, enganchad a la gente. Venga, venga, podemos a ver cómo está este señor. Venga, Liderazgo, vaya a tope. Vale, perfecto, victoria. No esperaba menos de mis chicos. Es que ha sido feo, tú. Ah, vale, y se han quedado aquí los barbas largas. Vale. Supongo que esto está bien. <ríe> nah, qué masacre, tú. Es que eso ha estado muy, muy, muy, muy pocho. El hecho de no poder. ¿Dónde está mi otra de girocópteros? A ver, que vengan aquí. A repasar un. ¡Hola! ¡Que tiene una habilidad los helicópteros? Espera, espera, espera, espera, espera, espera. No te creo. A ver. Uh, vamos a probar esto aquí. pero poderosa Pequeña de impacto fuerte Contra varios combatientes Débil contra un solo enemigo A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, ahora en cuanto sobrevuelen tup, tup, tup, tup La tiramos A ver qué impacto tiene esto No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Qué abuso! ¡Wow! O sea, acabamos de descubrir ¡Puf! ...la pólvora, literal... ...valiente barbaridad... ...de... ¡Puf! ...de habilidad... ...venga, una, otra bombita aquí... ...vosotros que no las habéis usado... ...vamos a ponerlo en práctica, chicos... ...esto te revienta... ...y si no... ...o sea, tiene cero de cd... Quiero decir puedo tirar las dos rollo pam pam y reventar o sea es que estas dos unidades se van al carajo toma ahí venga y eh, piénsatelo y reagrúpate ¿sabes? venga así me gusta va dispara otra vez y vamos a la carga otra vez con las bombas Nah, Esto es maravilloso Venga, venga, otra explosión Así, pasando Bombardero eh, Bombardero Nah, de locos Madre mía, pues los mejorados O sea, los que, los que tiran con el lanzallamas Tienen que ser brutales Pero brutales o sea, no, no, no tiene otro nombre. Brutales. Venga, engancha alguno ahí de la espalda. Eso. Hombre, si te puedo llevar tres o cuatro, pues tampoco te te voy a decir que no. A ver, finalizamos batalla. Listo. Nah. Maravilloso. No sabía eso yo de los girocópteros, tú. Claro, esto llegas al lanzapiedras, lo sueltas ahí y revientas todo. Porque además es un objetivo inmóvil. Rompes literalmente el lanzapiedras. Fua. O bueno, que te... Que, sin ir más lejos. Pasas por mitad de la melee. Y haces... Y ya está. Simplemente aguardas un poquito a que, haya el, a que tengas el choque. Y bueno. Pasas por encima y barres todo. Liderazgo, sí. Resistencia a la magia, vale. Bonificación versus unidades grandes, entiendo. Un seguidor mata a trolls. Vale, pues nada, vamos a coger, vamos a mejorarlo. Sí. Eh, eh, eh. Buenos pulmones, tamaño del área. Vale, vamos a meterle buenos pulmones. Bueno, el área que tiene ya es suficientemente grande, ¿no? Es que el resto, como este tiene solo básicos, vamos a acabar de meter aquí táctico. Ballesteros... Pues sí, perfecto. Y ya está, apañado. El resto... Los héroes no se pueden mover ya, ¿no? No, vale, pues perfecto. Vamos a dejar este capítulo aquí. Que ya llevamos la media horita y nada. Lo que comentamos siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Cuy como a mí. Que van a estar los dos en la descripción, ¿vale? Tenéis también el Twitch en la descripción. Hacemos directo todos los miércoles o las 7, 7 y media. En caso de que no podamos, avisamos por Twitter. Y...